Capítulo 3. El abuelo, el padre del tío Antonio, se encuentra gravemente enfermo. El crudo invierno, y sus heladas, le han ido minando su precaria y débil salud. El frío viento, la lluvia y la humedad, envuelven la desolación a todo el poblado gitano. Afanándose en taponar con mantas, hules y tablas, las grietas de sus chabolas para impedirse y helen sus hijos. Acostado en un jergón, el enfermo no cesa de toser. La abuela, sin otra medicina que darle, calienta un ladrillo en la lumbre. Ladrillo, que luego arrima en sus doloridos costados, y en sus helados pies. Ya verás, yo, cómo en un par de días te pones bien. Solo es un enfriamiento que enseguida se te pasará. Exclama la abuela preocupada por su marido. Déjalo, madre, que le gusta mucho visitar a su familia. —No sabes, padre, que ya no eres un jovencito para ir por ahí, visitando las chabolas. —Que venga a ti la familia, si quiere verte. —Le regaña con cariño el tío Antonio. —Que no es eso, hijo. —Además, estoy acostumbrado al frío y a la mala vida. Solo que ha llegado mi hora, y me reclama mi padre. —exclama el abuelo conteniendo la tos. —Ala, padre que no es para tanto. Vigilando al anciano, su familia no pega ojo en toda la noche. Los gitanos más viejos del poblado, acuden todos a su chabola. Fuera, los que no caben, encienden una gran fogata para paliar el intenso frío de la noche. Y, se van turnando en la chabola del enfermo, con precaución, para que él no se dé cuenta, y se asusten de la multitud de gitanos que pasan a verlo. Sin embargo, cada minuto que pasa, empeora su salud. El tío Antonio queda pasmado. En un ataque de tos, el abuelo sangra por la boca. Y aunque los gitanos intentan animarle, él tiene el presentimiento de que su padre no pasa de esa noche. No. Esto no me gusta nada. Mejor sería llevarlo al hospital. Que lo miren bien, y nos digan lo que tiene opina un familiar del enfermo. Tiene razón, porque aquí no adelanta nada. Expone otro de los allí reunidos. —¿Y a qué esperamos? —exclaman los gitanos viejos. Poco después, una ambulancia se ve llegar a la gravera. Y la gente se remolina a su alrededor. Todos quieren ver cómo se llevan al abuelo. El tío Antonio trata por todos los medios. No dejar subir a su madre en la ambulancia, y sin embargo, todo es en vano. La vieja gitana nunca dejaría solo a su marido. Una vez en el hospital, cuando los médicos terminan de examinar al enfermo, deciden su ingreso urgentemente. El tío Antonio, acongojado de ver a su padre en manos de tantos médicos, pregunta con ansiedad. ¿Cómo ve a mi padre, doctor? Mal, muy mal. —Pues que es lo que tienen, doctor. —A su padre. —Para que usted me entienda, le falta aire en los pulmones. Mañana se le hará unas radiografías, y ya yermos lo que se puede hacer. De momento, se queda aquí ingresado. Mientras tanto ustedes, a esperar tranquilos, eh. En la segunda planta del viejo hospital, en una amplia sala donde se hallan otros enfermos en la única cama que queda libre. Los enfermeros acuestan al abuelo. Su hijo, el tío Antonio, Rafael, y la abuela, no se separan ni un momento del anciano. En el largo pasillo, preocupados, espera su larga familia. Hermanos, cuñados, sobrinos, nietos y compadres. Fuera, en la calle, un tropel de gitanos, venidos de la gravera, esperan pasar a ver al abuelo. Sin embargo, el portero, asustado de ver tantos gitanos juntos, mirándole con rostro amenazador por no dejarles pasar a ver al anciano, tiene que llamar refuerzos para apartarlos de la puerta del hospital. Mientras arriba, en la planta donde se encuentra ingresado el anciano, enfermeras y monjas están escandalizadas de ver a tantos gitanos por los pasillos, alterando el orden y el silencio del hospital. Pero ellos, que nunca necesitaron de pautas establecidas para ver a un enfermo, ni aun siquiera en terreno de contrarios, ignoran que los payos las pueda tener para visitar a un familiar enfermo. Y, con esta ignorancia, esperan que salgan los que han entrado a ver al abuelo, para poder entrar ellos. Lo van a marear, con tantas visitas les dice la enfermera de la sala, al ver a tantos gitanos arremolinados en la puerta. ¿Por qué no se van a casa, y nos dejan hacer nuestro trabajo? Hagan el favor de salir todos fuera. ¿No ven que molestan a los enfermos y luego se ponen peor? ¿Qué dice esta valla revelada? ¿Qué molestamos a los enfermos? Exclama una de las gitanas en tono irónico. Múcala. que las osos cabadilili. Déjala. ¿No ves que está loca? Susurran el resto de las gitanas mukelala o tal, sosinela buchi nos mamboris. Dejarla ya, que son cosas de payos ragudos Exclama el tío Ramón, que en ese momento, sube a ver al enfermo. —¿Qué murmuran ustedes? —grita la enfermera mosqueada con los gitanos. —¡Ay! —Nada. Solo que no podemos irnos y dejar solo al abuelo, ¿sabe? —responde el tío Ramón. —Están ustedes todos locos. Uno sal. La enfermera no termina la insultante frase. Si tanto le quieren, continúa diciendo. ¿Por qué no dejan de alborotar, y le dejan tranquilo? Responde la enfermera en tono despectivo. Porque no somos payos revelados que dejan solos a sus enfermos, y se van de juerga, como si no pasara nada, o no les importará la vida de sus enfermos, sino que les molesta. Exclama el tío Antonio pálido, y con los ojos arrasados en lágrimas. Los gitanos del pasillo, al ver su rostro demacrado por el dolor, caen en un respetuoso y expectante silencio. Como si de este dependiera la vida del enfermo, o pensarán en su fatal desenlace. Y todos se apresuran en ver al abuelo, como si el tiempo se agotara, y no pudieran verlo con vida. Con esta fatalidad, silenciosos, y tristes, Van pasando todos los gitanos a ver al anciano. Formándose en el pasillo, una larga procesión de gente esperando su turno. Una vez dentro, compungidos por el dolor, sin pronunciar palabra alguna, observan el demacrado rostro del abuelo. Algunos, a punto de echarse a llorar, con un movimiento de cabeza, afirman la gravedad del enfermo, al tiempo que salen, para que nadie se quede sin ver al anciano. ¿Cómo está? preguntan los que esperan fuera. Muy mal, responden con un nudo en la garganta los que salen de la estancia del abuelo. Y de nuevo, un manto de silencio, de angustia y pesar, cae sobre los gitanos. Silencio que solo es roto, cuando alguno se atreve a dar su opinión sobre la enfermedad del anciano. Aún así, ninguno levantar la voz. Es como si temieran romper el sagrado lazo que les une a su espíritu vital. Y con esta incertidumbre, todos los días acuden gitanos del poblado a visitar al enfermo, turnándose día y noche en el hospital, para acompañar a los familiares del abuelo en su dolor, y en el suyo propio. El tío Antonio, pálido y ojeroso, desde que ingresaron a su padre, hace ya tres días, se mantiene pegado junto a su cama, sin comer ni pegar ojo. Solo abandona la sala para desahogarse fumando un cigarrillo en el pasillo. Su madre, en silencio, no para un instante de llorar, volviendo la cabeza para evitar la vea a su marido, mientras él se debate en una sonora y entrecortada respiración. Y usted, abuela, salga también un poquito a estirar las piernas, que se va a quedar baldada, la ruega constantemente su nieto Rafael. Y dejar solo al abuelo, exclama ella llorando. —Es que no me quedo yo con él, abuela. —Sí, pero tú ya me entiendes, hijo. Finalmente, ante las súplicas de Rafael, la abuela decide salir a estirar sus doloridas, e hinchadas piernas. Cuando Rocío la ve salir, se engancha a su brazo, impidiéndose caiga al suelo. Y llevándola hacia el banco del pasillo, la sienta dándole ánimos. Aunque sabe que, no hay consolación alguna para la abuela. —No llore más, abuela. Ya verá cómo no le pasa nada malo al abuelo. —¡Dios te oiga, hijica, —exclama ella levantando las manos en rogativa al cielo. De repente se abre la puerta y se ve salir a la enfermera corriendo hacia las escaleras. —¡El abuelo! —grita la vieja gitana, helando la sangre de arrocío. —¡Corre! ¡Avisa a tu suegro! ¡Deprisa! Cuando el tío Antonio recibe la noticia de su nuera, queda blanco como papel. Arroja con rabia la colilla al suelo, y sale corriendo seguido de Rocío. Al ver a su padre rodeado de médicos, y vomitando sangre por la boca, el tío Antonio queda pasmado. Sin habla. Al percatarse Rafael de la palidez de su padre, se apresura a sujetarle por miedo que este se venga al suelo. Válgame Dios. —Déjame, hijo, que estoy bien. —Sacad fuera a la abuela, exclama con un hilo de voz. Y Rocío, hecha un mar de lágrimas, se lleva a la vieja gitana que no ceja en sus lloros y lamentos. Una vez que los médicos examinan al anciano, y le ponen lo necesario para reanimarlo, se acerca y les pregunta el tío Antonio con voz ahogada. —¿Cómo encuentra a mi padre, doctor? —Mal, muy mal. La hemorragia que ha sufrido, y las radiografías que, se le han hecho. Lo siento mucho, pero su padre, padece un carcinoma en el pulmón. ¿Y eso qué es? exclama el gitano. ¿Un cáncer? ¿Quiere decir que se muere? ¿Ni siquiera le podemos operar? Lo tiene muy avanzado, y solo nos queda esperar. ¿Y cuánto cree usted que puede durar? pregunta con voz, ronca el tío Antonio eso, solo Dios lo sabe. Semanas, días. ¿O quizá no pasé de esta noche? Responde el médico, evitando la mirada del gitano que espera en el su respuesta. La cruda realidad le deja sin aliento, como si un mazo de hierro le hubiera golpeado en mitad del cerebro, y el corazón le saliese del pecho, y le dejara vacío, sin pulso. Y, Rafael, llorando como un niño, Agarrado al brazo de su padre, dándole ánimos, lo va sacando al pasillo donde esperan los gitanos. ¡Mala seña! exclaman ellos al verlo salir. De pronto, un fuerte griterío de lamentos y dolor retumba en los pasillos del hospital. Las familias gitanas creen que ha llegado el temido y fatal momento del desenlace. Los gritos y lamentos atraen al personal sanitario que corre a comprobar lo que sucede. Pero al ver que se trata de los gitanos, respiran tranquilos. Mira que son exagerados los gitanos. Y escandalosos. Corroboran los demás. Va. No hay que hacerles demasiado caso. El tío Ramón, intenta callar los gritos de las mujeres. Nastío sos y saco va. Sosnes No lloréis aquí, que nos cogerán presos. Las recrimina Incaló. «Ya os quedará tiempo para llorar en casa». «¿No veis que «Os va a oír el abuelo». «Pero si dicen que ha muerto el pobrecico». «Exclaman ellas llorando». «¿Quién lo ha dicho?» «Está muy malico, pero todavía vive». «Responde él ahogando el clamor de las mujeres». «Mientras tanto Rafael, apartado en un rincón del oscuro pasillo, dando riendas sueltas a sus contenidos sentimientos». Ahogándose en lágrimas y en secos sollozos. A su lado, con el alma partida, Rocío. Abrazada a su marido, llorando y exclamando. Se nos va el abuelo, Rafael. Calla mujer, que puede oírte la abuela? Junto a la puerta, apoyado a su umbral, el tío Antonio, roto y abatido, intenta sacar fuerza de flaqueza y reunir a los gitanos para ver qué se puede hacer con su padre. —Pero, ¿tan malico está? —preguntan ellos. —Se nesmerela. —Nu le —Se nos muere, me lo ha dicho el médico, exclama ahogándose en su dolor, y sin poder continuar. Y las mujeres, al oír lo de la muerte del abuelo, y ver la pena del tío Antonio contándolo, salen llorando a gritos. Lamentos que crecen, y se propagan por todas las salas del hospital. El tío Ramón las hace salir fuera, para que su consuegro pueda seguir hablando. —Así que he pensado sacarlo del hospital —continúa él diciendo después de coger aliento. —Si se tiene que morir, al menos, que lo haga rodeado de toda la familia, y no en este triste hospital que ni siquiera nos dejan verlo. Además, un Merelacoba la cova, ler pusato se aranaptosia, y amangues vato, Necaquebus no le queré la tosia. Si se muere aquí, los médicos le harán la autopsia, y, a mi padre ningún payo le hace la autopsia. Sostre quejen en mules. Que estudien con sus muertos. Gritan los gitanos ante tal sacrilegio. Pues por eso lo digo, hombre, exclama el tío Antonio secándose las lágrimas. Así que, Rafael y yo. Vamos a hablar, con el médico a ver, si nos lo deja sacar, antes de que ocurra lo peor, y no podamos hacerlo. Las mujeres y los niños, que se marchen ya a casa, y vosotros esperar a ver, lo que pasa. Una vez que hablan con el médico, y le exponen, sus temores y deseo de llevarse al enfermo, este les advierte de las consecuencias que supone sacar al paciente del hospital. Sobre todo, sin ayuda médica en un enfermo tan grave. Sin embargo, ante la insistencia de los gitanos, y como él no puede detener a nadie en contra de su voluntad, les hace firmar un documento que, a no saber firmar, estampa él su huella dactilar. No, sin antes aclararles que se llevan al enfermo bajo su propia responsabilidad, que él, ni el hospital, se responsabiliza de lo que le ocurra al paciente, si lo sacan de allí. Una vez aclarado este punto, y viendo que ellos no desisten en su empeño, manda a pedir una ambulancia, mientras él prepara todo para que se puedan llevar al enfermo. Cuando los gitanos ven subir al abuelo en la ambulancia, acompañado del tío Antonio y la abuela, que ni por un momento la pueden separar de su marido, forman un gran revuelo de llantos y lamentos, dejando escandalizada a la gente que pasa cerca del hospital. En el momento que el personal sanitario, ven arrancar la ambulancia, y los gitanos despejan el centro, respira aliviados de semejantes alborotadores. Con la llegada de la ambulancia al poblado gitano, la triste y desgarrada escena, vuelve a repetirse. Gritos y lamentos que gila la sangre, y que deja perplejos a los conductores de la ambulancia. La gente, cuando ve que sacan en camilla al abuelo, para llevarlo a la chabola del tío Antonio. Se remolinan a su alrededor impidiendo su paso, gritando y llorando. Los niños, agarrados a las faldas de sus madres, sin entender muy bien lo que ocurre, asustados, no dejan de llorar. Todas las familias de la gravera. Calderas, yardes, cagacerros, andaríos canastros. Acuden a la chabola del tío Antonio, interesándose por la salud del anciano patriarca Lovara que acostado sobre un jergón de hojas secas, rodeado de su familia, yace sin conocimiento. Y la abuela, acurrucada a su lado, con los ojos resectos de tanto llorar en silencio, sus manos tomadas entre las suyas, lleva dos días besándolas y acariciándolas. El temor a la separación, la vuelve loca. No puede concebir la vida, sin su marido, sin él la existencia no tiene sentido. Fuera, en la puerta de la chabola, multitud de gitanos cabizbajos, acompañan en su dolor a la familia Lobara. El tío Antonio, con los ojos arrasados en lágrimas, no hace más que limpiar el frío sudor del rostro de su padre. Mientras Rafael, a los pies de la cama del abuelo, ahoga su irresistible deseo de llorar a gritos. La mortecina a luz de la vela, apenas deslumbra el amarillento rostro del enfermo que saliendo de su sopor de muerte, ¿se le oye susurrar? —Hijos míos, sé que me habéis sacado a morir. —Padre. —No, no. No debéis preocuparos por mí. No le temo a la muerte. He vivido lo suficiente para ver. —¡Oh, Dios! ¿Qué va a pasar ahora con los gitánicos? —Abuelo, grita Rafael. Recordad siempre vuestras raíces. Continúa diciendo el anciano. No abandonéis nunca vuestras costumbres. Comportaos siempre como buenos gitanos, y no os metáis con nadie. Antes, llevaos bien con todo el mundo. Mira que una ruinica viene pronto. No haráis caso de los líos de las mujeres. Sabéis que toda ruina viene por ellas. Y si ves a un gitano en apuros, ayúdale como gitanos que sois. Cumplid siempre con la ley gitana, que es lo más grande y sagrado que los gitanos tenemos. Un golpe de tos. Deja al abuelo sin aliento. Cuando al fin logra coger aire, le pide a su hijo Antonio que cuide de su anciana madre. Válgame Dios, padre. ¿Cómo me pides eso? Ni que te fueras a morir. Si crees que te hemos sacado del hospital para morir, quítatelo de la cabeza. Lo que pasa que te hemos sacado, porque estás mejor aquí, rodeado de toda la familia. Además, en el hospital, ni siquiera nos dejaban verte. ¿A quién quieres engañar, Antonio? A la muerte no se le puede engañar, hijo. Además, tú no sabes mentir, no lo has hecho nunca. Sé que me estoy muriendo. ¿Qué dices, padre? Lo único que siento... Es morirme en medio de esta miseria. Lejos de mi mundo, de mis bestias, de mis ferias, de mis caminos. Los payos se han salido con la suya, hasta el orgullo nos han robado, hijo. Mira ahora, dónde hemos ido a parar los gitánicos, entre basuras. Es muy triste no poder morir como mi padre. En medio de un arbolado, junto a mis bestias, oyendo sonreír las aguas de los ríos, sin payos que puedan quitarme la paz, ni ordenarme cómo debe vivir o morir un gitano. Un nuevo y repentino golpe de tos. Dejan sin aliento al abuelo. Sin fuerzas para poder seguir hablando. Padre, exclama alarmado el tío Antonio. No, no es nada, hijo, responde el patriarca presionando con fuerza el brazo de su hijo. Deja ya de hablar, padre. Que te puede volver la tos. No permitas nunca, hijo mío, que los payos, nos roben la poca libertad que nos queda. Nuestras costumbres, nuestra ley, y sobre todo, nuestra, el viejo patriarca lo vará, no puede terminar la frase. Un golpe de sangre, un sordo ronquido, y el abuelo, se apaga poco a poco, ahogado en su propia sangre. Padre. Padre. Abuelo. Abuelo. Tío. Los desgarrados gritos de la familia lobará sus llantos y lamentos, deja paralizados a los gitanos de afuera. Es el tío Ramón, quien saliendo de su pasmo, corre a separar a su consuegro y a su yerno de encima del inanimado cuerpo del abuelo, que con sus gritos y lamentos, hiela la sangre. —Mi padre. Se ha muerto mi padre. Abuelo. Abuelo. Se ha muerto mi tío. Tío O. Oh gritan las gitanas. Los afligidos gritos de los gitanos. Se oyen hasta en el cercano barrio de los payos. Haciendo que se asomen a las ventanas. Asombrados ante el guirigay que forman abajo los gitanos. Algunos gitanos. Que por un momento. Han ido a tomar un bocado a su chabola. Al oír los desgarradores gritos. Exclaman con pesar. Válgame Dios. Ya se ha muerto ese gitánico. Y. Dejando todo, salen corriendo hacia la chabola del tío Antonio. Desmayada en el suelo, la abuela, cuatro gitanas la sacan fuera para que le dé el aire. Uno de los gitanos que rodea a la desvancida anciana enciende un pitillo y le echa el humo en las fosas nasales, intentando reanimarla. Al rato, casi ahogada por el humo, sale llorando y gritando el nombre de su marido. Mientras los niños. Al ver el reinante, desconcierto de los mayores, aterrorizados por los gritos, no cesan de gemir y lloriquear, sin amparo de nadie. Los gitanos, viendo al tío Antonio fuera de sí, corren a sujetarlo antes de que se estrelle la cabeza contra la pared. Y Rocío, agarrada a su marido, no ceja de llamar a gritos al abuelo. Gritos y lamentos de dolor de las gitanas, que ponen los pelos de punta charro, y negro. Afligidos, y con los ojos llorosos. No se apartan de Rafael. Y dándole ánimos. Intenta sacarlo fuera de la chabola. Largas horas llevan los gitanos, llorando la muerte del abuelo. De sus enronquecidas gargantas. Ya no salen, sino ahogados gemidos de dolor. Ya que es la segunda noche que velan el cuerpo, sin vida del patriarca. Cuatro sirios encendidos a los pies y cabecera de la cama, comprados para el descanso de su alma, alumbran el eterno viaje del abuelo. Sobre su pecho hinchado, a causa del rigor mortis, una tijera abierta en cruz, y un poco de sal. En la creencia de que esto retrasa la putrefacción de su cuerpo, y evita el retornar su alma al mundo de los vivos. Era un gitánico muy formal. Y nunca se metió con nadie siempre dispuesto a ayudar a los demás. ¡Qué lástima de hombre! Nos homosna, siempre con envidias y corajes, ¿y todo para qué? exclaman los gitanos, evocando y resaltando sus buenas cualidades, incluso aumentándolas considerablemente para su honor y gloria. El tío Santos, que ve la apurada situación de la familia Lobara, con claro gesto de cabeza, indica al tío Ramón salir fuera. A él y a cuatro gitanos más. El tío Santos, un gitano de complexión recia, cuadrado, rayando en los 50 años de edad. Que si no vistiera como los demás gitanos, algunos lo confundiría por un casi que inca. En su rostro tallado como de bronce, sobresale una prominente y recia nariz aguileña. Lento de oído de los golpes recibidos, es un gitano formal y respetado entre su larga familia caldera. Una vez fuera, reunido el tío Santos con los gitanos, les propone su punto de vista. «Señores, creo que debemos hacer algo para ayudar a esta familia. Sé que todos andamos mal de dinero, y que si nos salimos a buscar cuatro chatarras, no comemos. Pero nadie de la familia del tío Pedro, que Dios lo tenga en su gloria, tiene un duro para el entierro. Así que pensa. Hacer una llega». Se adelanta diciendo un gitano. Pues claro, hombre. Hagamos una llega, que para eso somos gitanos, responden todos a una voz. Una vez concertada, lo que ellos llaman una llega, los cuatro gitanos viejos, acompañados por el tío Ramón, y el tío Santos, van chabola por chabola, con el sombrero extendido, pidiendo para el entierro del abuelo. Algunas familias se quedan ese día sin comer por echar el poco dinero que han ganado en el vertedero. Otras, con más hijos, echan la mitad de lo ganado. Y las menos, con gran pesar, no pueden echar nada. Ese día, sus mujeres tienen que salir a pedir para que coman sus hijos. Aun con todo, y a pesar de la pobreza de los gitanos, la llega es suficiente para correr con los gastos del entierro. Y así a la chabola del tío Antonio se dirigen. —Me vas a perdonar, Antonio. Expone el tío Santos en representación de todos los gitanos, por atreverme a hacer una llega sin tu permiso. —Toma, y no lo tomes a menos. Aquí está el dinero que hemos sacado para el entierro de tu padre. Que Dios lo tenga en su gloria. No es mucho, pero tú ya sabes cómo andamos los gitánicos. Válgame Dios que, peso me quitáis de encima. Toda la noche, la he pasando pensando cómo pagar el entierro. No hay palabras para agradecer este gran favor que me hacéis. De agradecer nada, Antonio. Que para eso somos gitánicos. Para ayudarnos los unos a los otros. Ya, hombre. Pero hay favores y favores. De pronto, un nudo en la garganta, un sollozo ahogado, le impide seguir hablando. «Vamos, vamos, Antonio», exclaman ellos con voz temblorosa. «Ya sabemos que para un hijo, es un bocado muy grande, pero hay que tener ánimos. Todos sentimos su pérdida. No hay gitano aquí, que no lo sienta en propias carnes. Era un buen gitano, un santico de Dios. Esa noche, ningún gitano va a buscar al vertedero». Todos se quedan velando al abuelo en su última noche. Y como todos no caben dentro, los más jóvenes encienden una gran hoguera afuera, dispuestos a pasar toda la noche en compañía de la afectada familia. Y en dentro de la chabola, los ancianos, animando a los más tristes y abatidos. Es ley de vida, Antonio. Y afortunado el gitánico, que puede morir en su cama rodeado de toda su familia. Esto ya se veía venir. Era tan viejico. Además, os queda el consuelo de haber hecho todo lo posible. Estaba tan malico. Que no hay que darle más vueltas, exclama el tío Santos. Ahora hay que tener redaños, y hacer todo lo posible por sacar a la familia adelante. Sin embargo, a pesar de los consejos y de los ánimos de los gitanos, el tío Antonio no levanta cabeza. No puede dejar de pensar en las últimas palabras de su padre. En su tristeza de no haber acabado sus días en su mundo, en sus amplios horizontes. Cávila en lo triste de no haber podido realizar su sueño. Morir como lo hizo su padre, y no entre basuras y ratas. El tío Antonio, saliendo de su mutismo, de sus tristes pensamientos, se arrodilla junto a su padre, espantando las moscas de su rostro. Al día siguiente por la mañana, una larga procesión de gitanos acompañan al patriarca Lobar a su última morada. Rafael, Charro, Negro, y el tío Santo se encargan de llevar el féretro a hombros hasta la iglesia del vecino barrio. Y una vez dentro, el sacerdote comienza la misa por el alma del difunto, hablándoles de la vida de Cristo, de su muerte y resurrección. Pero al verlos poco interesados en el mensaje, ya que solo han venido a lo suyo. Cambia de predicación, y les habla de la pobreza y marginación que sufren los gitanos en su nuevo hábitat. Pero ellos no están para sermones. Solo desean cumplir con su sagrado deber para con el fallecido familiar. Ya que es lo único que entienden de la religión católica, es aquello relacionado con el culto a los muertos. El deber más sagrado de los gitanos. Una vez en el cementerio. Cuando el enterrador, introduce el ataúd dentro del nicho, los lamentos de los gitanos, se oyen hasta el último rincón del camposanto. Mujeres ahogándose en su llanto, desvancidas en el suelo. Sus maridos se apuran en atenderlas, en sacarlas fuera del clamor desgarrado de los gitanos. Padre. padre psico. Que solico te vas a quedar ahí, con lo que a ti, te gustaba estar rodeado de tu familia. «Ya empezamos otra vez, Antonio. Ni que fueras un chiquillo», exclaman los gitanos, al tiempo que, sacando los pañuelos se restriegan las lágrimas. «No te das cuenta, que si sigues así, vas a matar a tu pobre madre». Le recrimina el tío Santos, tratando de influirle ánimo a su lamentable estado emocional de dolor. Sin embargo, a pesar de los ruegos de los gitanos viejos, la familia Lovara sigue gritando, llorando y clamando por la pérdida del anciano patriarca. —Venga, Antonio, que aquí ya no hacemos nada. Hazme caso, coge a tu familia y vámonos por autorización la ropa. —Pero... —Haz caso, hombre, le arengan los gitanos. —Al menos hazlo por tu pobre madre. —Ante tantos ruegos de los gitanos. Y viendo a su madre en medio de las gitanas con desmayos, dando un desgarrado adiós a su padre, se aleja del cementerio acompañado del tío Santos, y su consuegro Ramón, seguidos de todos los demás gitanos, niños y mujeres que no cesan en sus llantos. Es muy entrada la tarde, cuando una anciana gitana, de pelo cano y faldas largas, les trae un caldero de sopas de pan duro, para que coma algo la familia del difunto abuelo. También el resto de los gitanos, tras tomar un ligero bocado, ya que estaban muertos de hambre, después de haber estado dos días en ayunas velando el cuerpo, sin vida del anciano Lobara, acuden todos a la chabola del tío Antonio. Venga, hijos míos. Comed un poco de sopicas, que al menos os calentará el estómago. Venga, que hace más de una semana que no probáis bocado. —exclama la vieja gitana con ánimos de hacerles comer algo antes que desfallezcan de hambre. —¿A qué esperáis? —Venga, Antonio, come aunque sea un poco. —¿Vas a verlo bien que guisa —Madre, bromea el tío Santos para quitar hierro a la grave situación por la que atraviesa la familia Lobara. —Os lo agradezco mucho, pero es que no tengo ni gótica de ganas. —Que coman los niños y las mujeres que están muertos de hambre. Dice él excusándose. Ya sé que no sientes deseo, pero estas ópticas de mi y entra sin ganas. Y tú, Rafael, acércate también a comer unas pocas sopas. Venga hombre, que se van a enfriar. La comida, consuegro, no se puede quitar. Si hoy no come, tendrá que comer mañana. No digo que coma carne, Dios me libe pero unas sopicas. Además, ¿qué adelantamos con dejar de comer? Si con eso pudiéramos traerlos a la vida, exclama el tío Ramón. Venga hombre, haced caso. Comed antes que me enfadé. Al menos hazlo por tu familia. No comería, si tuviera hambre. De verdad que no me entra, Santos, dice él con la mano en el estómago. Por favor, hijos míos, comed algo, les ruega con clamor la anciana gitana de faldas largas, y pelocano. Mirad, que él, Dios lo tenga en su gloria, su almica estará sufriendo al veros tan tristes. Vaticina con pasión un viejo gitano encorvado. Además, no penséis que nos ha dejado ahora. Él ya murió cuando tuvo que dejar su mundo. Sus bestias y sus ferias. Lo sé por experiencia. Ojalá hubiese muerto yo también. A él, la muerte lo ha liberado de este mundo extraño. Yo solo espero que Dios, se acuerde de mí, y me lleve pronto con él. Así que comed, y no haréis penar más a su almica. Sabed, que él está, mejor que nosotros, aquí entre basuras, y abandonados de la mano de Dios. El tío Antonio, que siempre ha creído en los oráculos del más allá, y que se manifiestan en la sabiduría de los más ancianos. Escuchando al patriarca caldera, cree oír la voz de su padre, aconsejándole por boca del viejo gitano. Y, sin más ruegos ni dudas, emocionado y con lágrimas en los ojos, empieza comiendo las sopas que les ha traído la gitana de Pelocano. Al instante, y por la misma razón y creencia, toda su familia se arrima al caldero, comiendo todos de él. Varios días llevan los gitanos acompañando en su dolor a la familia Lobara. Sus mujeres, preocupadas por ellos, todos los días les llevan algo de comer, para que, al menos los niños, no mueran de hambre. Hasta que un día, haciendo de tripas corazón, el tío Antonio decide abandonar su aislamiento, y salir a buscar la vida. Y Rafael sigue su mismo ejemplo, y con él, el resto de la familia Lobara, volviendo de nuevo a la vida toda la familia del difunto abuelo desde el más joven hasta el anciano todos visten igual recio pañuelo negro al cuello y sin afeitar desde la muerte del anciano patriarca Lovara y sus mujeres vestidas todas con largas sayas hasta los pies y en la cabeza pañolones negros que apenas se les pueden ver los ojos y los labios sin pintar ni se presumen la cara ni se sueltan ya el pelo todas ellas al igual que sus maridos, de riguroso luto negro. Es una muerte temporal. Como si todos, conjuntamente, hubiesen muerto con el anciano patriarca. Los gitanos del poblado, al verlos pasar, dejan a un lado sus bromas, sus chanzas, guardando riguroso silencio a su paso. Un día, llegando el tío Antonio a la gravera de buscar la vida, unos jóvenes que, se hallan tocando la guitarra. —Al verlo venir, paran en seco. —Como no me has avisado antes, le regaña el de la guitarra a su primo. —Ja. —Pues, porque no le he visto. Qué vergüenza, si nos llega a oír. Con el luto tan riguroso que lleva. Comentan los jóvenes escondiendo la guitarra, para que no la vea el tío Antonio.